¿Todo bien? Hola. Bien. Ah. ¿Y qué? ¿Ese día de hoy? Bien, por dicho ¿es el sueño. Bien. ¿Y su clase de natación? Mal no quiero volver. ¿Cómo que no quiere volver? No. ¿Qué pasó? Me da miedo, siento que me voy a hundir. ¿Qué se va a hundir? Sí. Pero, ¿usted no recibe clases de física? Sí, ¿y eso qué. La física le explica por qué no se hunde. ¿En serio? Te lo voy a explicar. Los nadadores no se hunden y pueden desplazarse en el agua, y usted también puede hacerlo, gracias a los principios de la hidrostática, una rama de la física. Soy él, es que Quesada, su profe en casa de física, y hoy analizaremos los principios de la hidrostática y el principio de Arquímedes para ver el comportamiento de un cuerpo sumergido en el agua. hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que estudia los fluidos incompresibles en estado de equilibrio. El estudio de los fluidos es una de las áreas que debemos conocer para comprender la natación, ya que el agua es un fluido, aunque el agua es en sí un medio extraño para el que no estamos preparados. Pero dado que existen algunas fuerzas que actúan en los fluidos, no nos hundimos, sino que estas nos permiten la acción de nadar. En este caso, vamos a centrarnos en el empuje hidrostático. Cuando se coloca un cuerpo en un fluido como el agua, puede ser que se hunda o que flote. Esto se debe a la fuerza de flotación, la cual está descrita en el principio de Arquímedes. Él decía, un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual en magnitud al peso del volumen del fluido desalojado. Según el principio de Arquímedes, para que un cuerpo flote en un líquido debe ser menos denso que éste. Si es más denso, se hundirá. Pero, ¿qué es densidad? ¿Se refiere al peso de las cosas? No. La densidad es una propiedad física que se puede definir como la relación existente entre la masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa. La densidad se mide en kilogramos sobre metro cúbico según el sistema internacional de medidas. La densidad es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen que ocupa, lo que quiere decir que a mayor masa, mayor densidad, y a mayor volumen, menor densidad. Por ejemplo, un kilogramo de clavos y un kilogramo de algodón tienen la misma masa, pero ¿cuál se hundirá más rápido si los ponemos sobre agua? El kilogramo de clavos se hunde más rápido. Porque tiene la misma cantidad de masa en un volumen menor. Correcto. ¿Le queda claro lo de la densidad? Sí, pa, pero no es que el cuerpo humano es más denso que el agua, porque si es así, me hundo y hasta ahí llegué. En general, la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico para el agua dulce o 1030 kilogramos sobre metro cúbico para el agua salada, aunque varía ligeramente con la temperatura. Por otra parte, el cuerpo humano no tiene una densidad uniforme. Por ejemplo, los huesos tienen una densidad de 1.800 kilogramos sobre metro cúbico. Los demás tejidos del cuerpo tienen una densidad muy parecida a la del agua, lo cual hace que el cuerpo humano, en general, sea más denso que ésta. Por lo tanto, una persona debería de hundirse. Ve lo que le digo. Ah, pero es que los pulmones, al llenarse de aire, sirven como flotadores porque el aire es unas mil veces menos denso que el agua. Por eso, la habilidad del ser humano para flotar se debe a su capacidad para expandir los pulmones y llenarlos de aire. Calculemos la densidad del cuerpo de una persona y así podemos resolver cuánto de su volumen se hunde cuando entra el agua. Supongamos que su masa sea de aproximadamente unos 85 kilogramos y su volumen puede ser de unos 0,088 metros cúbicos. A ver, de acuerdo a esto, calcule la densidad del cuerpo de la persona. Ok, a ver, sería así. Densidad es igual a masa entre volumen, o sea, 85 kilogramos entre 0,088 metros cúbicos. Listo, pa. La densidad corresponde a 965,9 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Ahora, calculemos la segunda parte del ejercicio. ¿Cuál es el volumen del cuerpo sumergido? A ver... Tenemos la fórmula de Arquímedes para calcular la fuerza de empuje. ¿Qué dice? Fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido, en este caso agua, por gravedad por volumen sumergido, ¿cierto? Sí, claro. Y así es como vas a tener el volumen flotante, porque es igual a... El volumen del cuerpo menos el volumen sumergido. Un momento, pa. Entonces, ¿de dónde me saco el volumen sumergido? Muy buena pregunta. Si el cuerpo está flotando, Quiere decir que el peso es igual a la fuerza de empuje. Recordemos la fórmula para calcular el peso del cuerpo, que es masa del cuerpo por gravedad. Y la fórmula para calcular la densidad del cuerpo, que es masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Es decir, que el peso es igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. Y ya con esta información en mente, podemos resolver el resto. Y según la fórmula, el peso del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Pero además, la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad es igual a la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad. ¡Claro! Entonces sustituimos los valores en la fórmula y calculamos que la densidad es de 965,9 kilogramos sobre metro cúbico. También dijimos que el volumen del cuerpo es de 0,088 metros cúbicos. Además, sabemos que la gravedad tiene un valor constante de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y que la densidad del agua tiene también un valor constante de 1,000 kilogramos sobre metro cúbico. Y se despeja para obtener el volumen sumergido. Como estas operaciones se trabajan igual que cualquier ecuación algebraica, cuando tenemos una variable dividida por sí misma, el resultado es igual a 1. Así que se elimina del numerador y del denominador. Por lo tanto, solo realizamos la multiplicación y luego la división. Entonces, esto da por resultado que el volumen sumergido es de 0,084 metros cúbicos. Ahora sí. El volumen flotante va a ser igual al volumen del cuerpo menos el volumen sumergido. Esto es 0,088 menos 0,084 metros cúbicos. Significa que se mantiene fuera del agua 0,004 metros cúbicos del volumen total del cuerpo. Bueno, eso es equivalente a 4 litros. En términos del cuerpo serían cabeza, cuello y parte del tronco. ¿Qué le parece? ¿Aún le da miedo hundirse? No, ya no. Pero es porque ya aprendí que la hidrostática estudia los fluidos incomprensibles en estado de equilibrio. Y el principio de Arquímedes, que dice que un cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual al peso del volumen del fluido desalojado. Todo esto junto con las fórmulas para calcular el peso de un cuerpo, que es masa del cuerpo por gravedad. La densidad de un cuerpo, que es masa del cuerpo entre el volumen del cuerpo. Y la fuerza de empuje, que es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Todos me sirvieron para analizar el comportamiento de cuerpos sumergidos en el agua, la razón por la que el cuerpo humano flota y las fuerzas que intervienen en la natación. Muy bien. Los invito a seguir consultando los videos de profe en casa. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a nadar? ¡Claro! ¡Vamos!